Hola, buenas noches, bienvenidos a toda la bandita, bienvenidas a una emisión más de Tescat, el programa de Laboratorio Popular de Medios de aquí del Chantioli. Y pues el día de hoy tenemos a varios invitados, a una invitadita muy especial que vamos a tener en el programa. Vamos a tener también en, en la música a los compañeros de zona urbe y pues bueno, vamos a a pasar a los compañeros a que se presenten, presenten el proyecto del que vamos a hablar el día de hoy. Y en primer lugar tenemos a Yaxíhuatl. Buenas noches a todos ustedes. Pues me gustaría invitarlos a un evento que voy a hacer, va a ser una caravana. Próximamente les voy a tener el honor de explicarles. Y yo me llamo Yaxíhuatl, que significa la mujer que no es nadie. Mi nombre es Javier Pérez y vengo de los Pedregales de Coyoacán. Luego no este julio... no, Camatujo, Pedro, que la Rayna, de los que eh, Santo Domingo. Que Buenas noches, mi nombre es Gustavo, vengo de Santo Domingo, Coyoacán. Libre. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en TESCAT y pues como ya lo mencionaron, vamos a estar hablando acerca de la problemática que hay en estos momentos en la zona de Los Pedregales, al sur de la ciudad en Coyoacán y, y la historia y, el, y la experiencia de resistencia que están viviendo los compañeros y veremos también con igual acerca de su proyecto y sobre todo de la historia de resistencia también que ella está viviendo y de propuesta para el cambio. Y pues bueno, ahora vamos a empezar eh, yendo a, un, a una rolita con nuestros invitados que son a Urbe, a, a un bloque musical y pues vamos a escucharlos. Bueno pues ya regresamos después del bloque musical y estamos con nuestra primera invitada que es Ayaxigua. ella es una compañera que viene de allá de Amatlán, de Morelos y pues viene a contarnos un poco acerca de un proyecto que es una caravana y pues bueno para, para no hablar tanto yo y mejor dejarla que ella nos explique, por favor compañera, eh, ¿de qué viene tu proyecto? ¿de dónde nace? Bueno, todo empezó en el Congreso de Abuelos Sabios, en donde me invitaron a participar como abuela. Las abuelas de Perú me invitaron allá a hacer ceremonias, cantos y ayudarles en lo más que se pueda. Lamentablemente no se pudo por el pasaporte, así que fui a la montaña a meditar a preguntarle al gran espíritu que por qué no había podido ir. Lo que él me contestó, que si iba en avión, iba a ser como un simple paseo más. Tenía que hacerlo de una manera que aportara más a las personas. Por eso decidí hacer esta caravana, que vamos a empezar este 5 de junio y vamos a llegar a Perú, a la Isla del Sol. El evento empieza, bueno, vamos a hacer la ceremonia de apertura a las 10 de la mañana y alrededor de la 1 de la tarde. ¿Y de dónde, de dónde sientes tú que viene esta necesidad de hacer este tipo de proyectos? Pues es varias, son varias razones para que ayudará esta caravana. La primera, ayudará a cumplir la profecía del cóndor y el águila. Muchos hermanitos ya nos están apoyando, pero la caravana es también para apoyar y sembrar un poco más, para que nos volvamos a unir como hermanos, para que volvamos a ser una sola cultura. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Eh, ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida cotidiana? Si vas a la escuela, ¿a qué juegas? ¿Cómo es tu vida? Pues tengo una trayectoria de más de la mitad de mi vida, desde que tenía prácticamente seis años, luchando para que la gente despierte, todas las personas que están dormidas, que no reaccionan y que están en la televisión, intentar despertarlas y, de, y que hagan cosas por la naturaleza, por su madre tierra. Naturalmente no voy a la escuela, muchas personas me critican Es que tu papel y quién sabe qué Pero empecé a estudiar en casa Y llevo un aprendizaje mejor, yo siento Porque cuando iba a la escuela no me gustaba nada la lectura En cambio ahora sí me gusta y leo libros como el de Stephen Hawking De la breve historia del tiempo Filosofía como de Nezahualcóyotl Y muchas otras cosas más cuando iba a la escuela, odiaba las matemáticas. Iba para abajo y las maestras no me entendían. Porque tengo problemas de dislexia, así que hacía las operaciones al revés. Pero ahora que salí de la escuela, ya voy con ecuaciones de segundo grado. Ahorita estoy viendo ecuaciones de segundo grado con la fórmula general. Y entonces así voy más o menos en mi aprendizaje. Esta es una, una parte muy interesante, a mí me parece, porque... Eh... Dentro de estas propuestas que hemos vivido para, para construir alternativas de vida Al menos aquí desde el Chantiolín Hemos querido experimentar con la otra educación Con la educación desescolarizada Con la educación que parte desde las necesidades del ser humano Desde las necesidades de la persona, de lo que desea aprender eh, ¿Cómo guías o cómo orientas tu estudio? Pues lo oriento más a la curiosidad si el niño quiere aprender, no sé, de plantas, o quiere apren aprender de historia, de lo que él quiera, es la curiosidad la que lo guíe. Y no tiene que ser un programa que ahora te toca estudiar esto, y si al niño no le interesa aprender eso, si él quiere aprender otra cosa, es más, ese proyecto. También no es necesario que le pinten la planta... ...si es que quiera de plantas... ...que se la pinten... Y, a, ...y memorizarse cada parte de la planta... ...yo pienso que es mejor... ...que vaya al campo... ...busque la plantita, la abuela, la pruebe... ...y que conviva con la tierra, con la naturaleza... ...hoy en día nos han querido separar mucho de la madre tierra... ...con las capas de asfalto... ...con los celulares... ...nos quieren ir alejando... ...es como si a un niño le pusieran una barrera... Y no dejara que conviviera con su mamá. Pienso que es lo que nos están empezando a hacer. Y aparte de la, de la educación, de la forma de educación que tú has propuesto y que y que experimentas en tu vida cotidiana, eh, ¿cuáles otras son las propuestas que tú les darías a las personas para, para reencontrarnos con la Madre Tierra? Simplemente que la disfruten, que la cuiden. Que no tiren basura, que cuiden sus ríos, que abracen un árbol, no que vean un árbol y ¡ah, qué bonito! Que lo abracen, que lo entiendan, que lo sientan, que sientan la tierra, el pasto. Yo a veces no entiendo a las mamás que dicen, no, no, no, aléjate de la tierra, te vas a ensuciar. Cuando es convivir, es amarla. Por ejemplo, una palabra en agua es shimotlali. Significa acércate a tu madre tierra, no siéntate. Acércala, convive con ella. Pienso que si las personas hiciéramos estas cosas, sería mucho mejor. Pero nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no crees? Sí, claro. Aunque yo creo que es importante, como todas estas experiencias que has vivido, como una forma de contexto para que entendamos también un poco la finalidad de, de tu proyecto, que es la caravana o el proyecto que estás dando a, la, a las personas. Y regresando un poco, ah, y ligando esto que acabamos de hablar con la caravana, eh, me gustaría que nos platicaras cuáles son las actividades que están propuestas en la caravana para, para, para precisamente hacer el llamado a las personas a que regresen a la madre tierra. Pues en la caravana vamos a hacer una serie de cosas, pero vamos a pasar por comunidades indígenas para rescatar de su tradición, de su lengua, de sus danzas, de todos los tesoros que tienen ocultos, recuperarlos Y también apoyarles en lo más que se pueda, porque muchas personas van y que las personas les den comida, les den hospedaje, y yo quiero que ahora sea diferente, que nosotros les aportemos con lo más que se pueda, que salga del corazón sobre todo, que les apoyemos con dinero, con trabajo, con todo lo que se pueda. ¿Y una... cuáles son las personas que integran esta caravana o que pueden sumarse a esta caravana? Pues las que quieran sumarse adelante. Vamos a salir de Teotihuacán, enfrente de la pirámide de la luna. Muchas personas ya nos están empezando a apoyar. Motociclistas ya nos van a acompañar en un, un pedazo del trayecto. Un compañero que es muy entrañable para mí, nos ha ayudado con 2.000 carteles. También una persona con su moto va a ir adelante para ir anunciando que vamos a llegar. También espero que nos lleguen invitaciones de comunidades indígenas para apoyarles, para rescatar de su tradición, de su cultura. Por ejemplo, ya recibimos una invitación de Ayotzinapa y vamos a pasar allá para apoyarles ...con todo lo que se pueda. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que... ...es importante que nos, nos dieras... ...algunos contactos... ...en los que pudiéramos acercarnos... ...e informarnos más acerca de... ...de esta caravana... En ...la forma en la que podemos apoyar... O, ...o la forma en que podemos también ayudar... ...con la difusión. Sí, claro, con mucho gusto. Pues... ...con el evento, con el proyecto... ...que yo voy a hacer... ...me tuvieron que abrir un Face... ...pero no lo ocupo de adicción ni nada de eso, solo para comunicarme... ...porque yo estoy en contra de esas adicciones... ...el Face es Ayaxíhuatl. Y es a través de este con el que podemos contactar en la caravana... ...y nos podrías repetir también un poco la fecha y la hora en la que parte. Es el 5 de junio y son de las 10 de la mañana... ...más o menos alrededor a la una de la tarde. Muchas gracias y por último, si nos gustar, nos gustaría escuchar eh, un mensaje... ...para todas las personas que están escuchando, eh, que tú quieras regalarnos... ...y un pensamiento, un mensaje que tú, que tú creas que es importante. Pienso que a todas las personas que tengan un hijo... Que tengan problemas con él o algo parecido lo protejan, lo cuiden, lo ayuden la mayoría de las personas cuando ven un niño hiperactivo piensan que tiene problemas y le quieren meter medicamentos yo les digo que no que a ese niño lo cuiden si es porque esté hiperactivo quiere decir que a lo mejor tiene un don que tiene una cualidad y no le metan medicamentos que eso destroza su pensamiento si quieren tranquilizarlo, trabajen con la meditación. La meditación ayuda mucho al niño. Desarrolla su imaginación y su creatividad. También que la gente que ya esté despierta, que ya esté reaccionando, que no se rindan. Que sigan y sigan. Yo sé cómo se siente. He luchado mucho tiempo porque la gente reaccione. Y a veces siento que no pasa nada, que la gente sigue igual. Pero confíen, no se rindan. Siyeyeko, siyeyeko, sepa, guanoxepa, ashkanoxepo, chiqui. Inténtenlo, inténtenlo hasta que le salga. La Sokamati. Pues muchas gracias compañera, muchas gracias por tus palabras, por compartirnos acerca de tu experiencia de vida y de la forma en la que estás resistiendo y estás proponiendo. Muchas gracias. Espero habernos visitado en el Champiolín, en este tu casa, cuando quieras regresar. Y pues ahora vamos a un pequeño corte en el que vamos a ver un video eh, acerca de la situación que están viviendo los compañeros de Pedregales, de Coyoacán, en el sur de la ciudad. Y regresamos con los compañeros para una entrevista. Pues todavía no sabemos. La minas y polines, o dos pasan sus chocitas. Y sin las culebras cargaban sus criaturitas. Mi nombre es Jackie. He vivido aquí en Papatzin desde hace 35 años. Mi nombre es Zach. Somos aquí habitantes de de la colonia de aproximadamente 45 años, casi desde los inicios de esta, de esta comunidad. Estamos situados justo atrás de la planta de asfalto, de este lado tenemos el Estadio Azteca, de este lado tenemos el Metro Ceú, Avenida del Imán y Metro Casqueña, estamos justo en medio. Este, está centros comerciales, pues está Gran Sur, que también ha sido otro de nuestros dolores de cabeza, porque a raíz de que se abrió Gran Sur, ya no nos faltó más el agua. Y de este lado está la colonia de Santo Domingo, Santa Úrsula, y de este lado está el Parque Guayamilpa. Una colonia que con el tiempo se ha ido realizando con el esfuerzo de cada uno de todos sus propietarios de cada de los predios ¿sí? y en base a eso se pues han edificado las construcciones de una manera pues en algunos con proyecto en mano otras a las posibilidades de cada quien ya comparando con otras zonas residenciales pues eh, se ve la diferencia nada más en el valor ¿no? que en la estabilidad esto no se cambia por otra cosa entonces lo que nosotros teníamos temor o tenemos temores de que se quieran llevar el agua de los pozos a la planta de asfalto que va a ser la ciudad del futuro, el decreto que firmó Miguel Ángel Macero el 23 de diciembre de 2013, otorga de forma gratuita el predio de la planta de asfalto a una empresa que en el predio dice calidad de vida es una empresa paraestatal. Hoy ya cambió de nombre, es la empresa Procede MX, cuyo nombrado principal es Simón Levy, un empresario. El jefe de gobierno, este, Casabón, y él abrieron la, la, el Procede MX. Entonces, este, bueno, se unieron y fue cuando él presentó, yo creo que sus proyectos. Es una persona que nos quiere despojar de nuestro patrimonio. Y eso es lo que yo sé de Simón Levi. Este predio es muy importante porque es el más grande de todos. Son 15 hectáreas. Eh, es el detonante principal del proyecto de la Ciudad del futuro, pero no es el único. Aparte de este está el de Guayamilpas, es un parque ecológico recreativo que también fue hecho por la comunidad que también están intentando privatizarlo. Otro espacio que hay pues es el paradero del Metro Universidad. Ese ya fue vendido, ya es un CETRAM, prácticamente lo que se quiere hacer es un, un mega complejo de negocios como eh, Forum Buenavista, de ese tipo. Nosotros nos venimos de Guerrero porque mi papá buscó una oportunidad para que estudiáramos. Entonces, este... De, de, la renta a los, bra, bra, bra, bra, a, la a los profesores de la universidad toda esa, esa economía que se ha creado durante años aquí en Pedregales pues también está en riesgo porque eh, pues la ciudad del futuro es quitarle la propiedad a los, a la, a los habitantes originarios y convertir esto en una, en, en, pensamos en una especie de Santa Fe del Sur eh, una zona exclusiva donde los únicos comercios que va a haber no va a ser el de Doña Chona y el de don, don Juan o Don Pedro, van a ser negocios de élite, de las grandes corporaciones, pues esos son los proyectos de Mancera, Vemos en Madero, en Regina. Entonces, los, los, los negocios que han puesto son de, de empresas grandes. no Nosotros, como ningún comerciante aquí, ni siquiera los transportistas van a poder competir, porque ese es otro punto, las vialidades van a ser modificadas. Y va a pasar con concesiones como la del Metrobús, que ya son concesiones diferentes a las del Metro. Ya no son, eh, son concesiones privadas, donde incluso son varios dueños. Un dueño es el del autobús, un dueño es el de la cajita que cobra, otro dueño es el que vende las tarjetas. O sea, son empresas que no sabemos de dónde son, hacia dónde van los recursos. Entonces sí está en riesgo toda la, la, la forma de subsistir de los generales tenemos tradiciones que hemos seguido y las cuales tememos que a partir de que se haga esto pues que se dé la gentrificación y vamos a perder muchísimas cosas nuestro patrimonio nuestras tradiciones muchas cosas no bueno pues a mí no me tocó exactamente vivir en la parte de la de hecho del origen de, de nuestras colonias y pueblos pero conocemos porque pues nuestros padres y abuelos son fundadores hace 45 años eh, gente de pues cerca de 30 mil personas invadieron Santo Domingo por el derecho a la vivienda venían de Guerrero, Oaxaca, Michoacán Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México gente de, de muchos lados que, que llegó a esa zona donde nadie quería vivir porque necesitaban salir adelante con sus familias ellos hicieron un, y ellas hicieron un trabajo grandioso porque, al, eh, así se llama la zona, los pedregales de Coyoacán. De repente alguien dice, bueno, ¿qué es? El, ¿Por qué piedras? Ahí hizo erupción hace mucho tiempo un volcán, el volcán Chitlio, que está en el Ajusco. Y lo que hizo fue sepultar a una de las grandes culturas prehispánicas, que es la cultura de los cucuilcas, que se conserva una parte de esa cultura eh, en la pirámide de Tupilco a un lado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuando hizo erupción este volcán sepultó todas la, la, las poblaciones que estaban alrededor pero no nada más eso sino también eh, al secarse la piedra eh, bueno, la lava lo que hizo fue que quedaron ríos subterráneos esos ríos subterráneos sirvieron a nuestros padres y abuelos como pozos para tener agua para vivir eh, eh, hay, eh, hay mucha agua en esta zona, que incluso, pues, poniéndonos a leer un poquito, eh, descubrimos que, por ejemplo, un plato anime chica Itzcoa, hizo hacer un acueducto desde los Pedregales de Coyoacán hacia, hasta Tenochtitlán Entonces, es una zona que en la época prehispánica fue codiciada por el agua dulce, el agua para consumo humano, y hoy en día, en nuestras eh, familias, nuestros vecinos hicieron un trabajo enorme sin sin el gobierno porque hay que aclarar eso lo que cuenta don Pedro lo que cuenta este, Javier el que trazó las calles el que picó piedra fue el, fueron nuestros padres y abuelos el gobierno no hizo nada y se ahorró un dineral ellos prácticamente levantaron nuestras colonias con su el sudor en su frente y ese eso el gobierno no invirtió nada Hoy, después de, de que, que ellos clientes. y ellas lograron eso, nos quieren invadir las grandes inmobiliarias. Y hay una gran diferencia. La invasión de nuestros padres y abuelos fue porque necesitaban salir adelante. Venían de comunidades muy pobres. Hoy las inmobiliarias nos vienen a invadir. ¿Por qué? Por su interés económico. Esa es una zona donde nosotros... Yo estaba muy niño, pero el, el terremoto del 85 fue casi imperceptible. Eh, el, los, cada temblor que hay en esa zona no se siente entonces siempre los grandes empresarios los grandes inmobiliarios han tenido sus ojos en esta zona porque ellos sí buscan su, su beneficio su seguridad buscan ellos tener una buena vida y otra vez a expulsarnos a desplazarnos hacia donde nadie quiere vivir y que ellos ese trabajo que hicieron nuestros padres y abuelos eh, pues echarlo a la basura y apropiarse de eso es hoy ya tiene un concepto eh, para que explica eso que le llama gentrificación, que es el desplazamiento, el despojo de las poblaciones originarias para que venga gente de otro nivel económico, apropiarse de esas zonas y destruir comunidades enteras, eh, formas de vida, historias. Todo eso es lo que está en riesgo. Y eso es lo que, lo que estamos tratando de rescatar. Somos los, los tres compañeras que estamos aquí de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. que Para terminar esta parte de la explicación, por primera vez en la historia de Coyoacán, hemos o estamos luchando juntos. Nunca había pasado eso. Santo Domingo había luchado por su parte. A Jusco, Candelaria, Pueblo de los Reyes, eh, Santa Úrsula, Luis Cortines... En algunos momentos se unieron para eh, lograr eh, que se les diera ciertos servicios, pero fueron momentos y solamente una, dos, tres colonias. Ahora estamos todos unidos. El gobierno nos unió por su avaricia, los empresarios nos unieron por querernos quitar lo que tanto el trabajo le ha costado a nuestros padres y abuelos. Y eso es algo que sentimos nosotros, a pesar de lo difícil de la lucha, que es algo bueno, que estamos unidos, y que unidos vamos a poder lograr muchas cosas. Muchas gracias compañeros por compartirnos de su historia, y bueno, yo creo que es importante mencionar que la ocupación de tierras que se, que se hizo eh, en, en los pedregales, en lo que hoy es conocido como los pedregales, es eh, reconocida como una de las ocupaciones de tierra más grande de América Latina. ¿no? Estamos hablando, como decía el compañero, de de 30 mil personas que necesitaban un lugar donde vivir y que llegaron a un lugar que el gobierno consideraba inhóspito para construir y que a punta de su trabajo eh, ocuparon todo este espacio y crearon sus colonias, su forma de vida, su organización. Y pues es este el contexto en el que se da la problemática que estamos viendo ahora de despojo y pues podríamos entrar un poco a la... A la a que nos cuenten acerca de qué es esto de las odes de la ciudad del futuro, que es un poco el proyecto que están planteando desde el gobierno y desde los empresarios que han llegado ahora en forma de inmobiliarias a, a los pedregales. Pues eh, este proyecto de las zonas econ eh, económicas de desarrollo eh, que, es, que quieren imponer no solamente en los pedregales de Coyacán, sino en toda la ciudad de México es un proyecto de los empresarios principalmente de origen judío con los gobiernos no de no la, la administración actual tienen proyectos desde por lo menos 20 años y, y justamente lo que tratan es de eh, expulsar, desplazar a las comunidades originarias un, el proyecto más importante de lo que se refiere a, a, a las Odes eh, se llama la ciudad del futuro eso en un predio de 15 hectáreas donde actualmente es una planta de asfalto este predio fue donado de manera gratuita por Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno a una empresa paraestatal Procede MX a través de un decreto del 23 de diciembre del 2013 ahí sería importante que, que se revisara ese decreto porque de repente quien dice que es un invento nuestro no? el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la, del Distrito Federal en ese tiempo y existe todavía ese decreto, la lucha que dimos las distintas colonias en contra de este megaproyecto, nosotros le decimos de muerte, logró que de manera temporal lo suspendieran, pero el decreto continúa, la propiedad de este predio de la planta de asfalto sigue siendo de esta empresa paraestatal, cuyo Responsable directo es Simón Levy, el mismo que está dirigiendo el proyecto del corredor Chapultepec, que ahora ahora este recientemente anunciaron el CETRAM, ahí mismo en Chapultepec. También está el Aso de Ciudad de la Salud en Tlalpan, eh, la Ciudad Administrativa en La Doctores. O sea, es, es todo un conjunto de megaproyectos, todos netamente empresariales, en zonas donde ellos consideran clave para apropiarse para para tener el control de ellas y que lo que van a hacer es modificar toda la forma de vida porque por ejemplo en la ciudad del futuro uno de los planteamientos era el construir torres de 30 niveles y traer a, a por lo menos 40.000 mil nuevos habitantes de alto nivel económico entonces para al traer al realizar edificios de, de ese tamaño y traer tanta población nueva, eso significa que hay que modificar vialidades, que cambia el uso de suelo, que el agua se va a distribuir de diferente manera. Lo que lo que va a resultar con esto es que si lo hacen, es que es un es un desplazamiento eh, lento, muy lento, porque lo que hacen no es ir y quitarte tu tu terreno, tu casa, porque es de repente lo que muchos dicen, eso no va a pasar lo que va a pasar es que van a subir los impuestos van a cambiar las vialidades y entonces te van a ahorcar económicamente, te van a estrangular cuando tú no puedas, puedas pagar el predio el nuevo costo del agua el nuevo costo de los servicios que haya, pues simple y sencillamente te van a decir, pues danos ese predio tú no lo puedes pagar y que venga alguien con una posición económica más alta a hacerlo lo que está pasando en el predio de Aztecas 215, que es donde abrieron este manantial en la, la inmobiliaria de Quiero Casa, digamos que es un ejemplo de la ciudad del futuro en pequeño. Como no pudieron hacer este megaproyecto en este predio de 15 hectáreas, de, de donde era la planta de asfalto, ahora lo que están haciendo es intentar con proyectos pequeños, entre comillas, alrededor de toda la zona, para ir invadiendo, poco a poco, ir llenando de edificios, edificios y cuando menos nos demos cuenta ya estamos en una muralla de edificios, y qué va a pasar con los que quedemos en medio, vámonos para afuera, ese, ese porque los proye este proyecto no es para hacerlo en un año, es un ellos tienen planes para por lo menos 30 años, y eso no solamente está pasando en la Ciudad de México, está pasando en muchas ciudades del mundo, eh, esa es la ciudad del futuro, esos son los megaproyectos de muerte por los que tenemos que estar organizados no para tres años no para seis años no con un partido político tenemos que estar organizados como pueblos, como comunidades por mucho tiempo porque ellos tienen todo un, una estrategia para lograrlo también por ejemplo lo han hecho con, el, eh, con la imposición de ductos de gas natural de una transnacional que se llama gas natural fenosa, sin consultar a los vecinos, sin consultar a nadie, de repente llega esta transnacional y empieza a abrir la calle, nuestras calles, cuando les preguntamos, bueno y a quién le preguntaron, mira la delegación nos dio este permiso, gobierno central nos dio este permiso, y hace rato nosotros platicamos ¿quién picó piedra en Santo Domingo, en Ajusco, nuestros padres y abuelos? ¿Y ahora una transnacional va a venir a apropiarse de nuestras calles? Porque cuando nos oponemos a ellos, dicen que si nosotros abrimos los ductos, eso ya es propiedad privada. Quiere decir que están privatizando nuestro subsuelo, nuestras calles. Ellos llegan con seguridad privada del Estado de México, llegan con grupos de choque. Si son proyectos tan buenos, ¿por qué siempre lo hacen a espaldas de la comunidad? ¿Les suena lógico que cedan un predio tan importante, tan grande? ...un 23 de diciembre... ...¿por qué no lo hicieron otra fecha?... ...¿por qué el 23 de diciembre?... ...porque estamos distraídos en la navidad... ...en el fin de año... ...¿por qué si son tan buenos sus proyectos?... ...por qué siempre lo hacen a escondidas?... ...por qué siempre usan ese tipo de estrategias?... ...pues porque no lo están haciendo bien... ...porque saben que la comunidad se puede defender... ...se puede organizar... ...y a pesar de que han, se han valido de todo este tipo de cosas... Nos hemos organizado. por el predio de Aztecas, que ahorita nos van a contar más ampliamente los compañeros, durante las noches permitieron que sacaran pipas y pipas con agua de ese manantial y se las llevaran quién sabe a dónde. Pipas sin placas, sin logotipos. También les abrieron túneles para conectar directamente el predio, el interior del manantial al drenaje. ...y la misma delegación les hizo la, las aberturas... ...o sea, no, no fue que ellos lo hicieron... ...la pura inmobiliaria, lo hicieron ellos... ...y también en la noche, a horarios donde la gente... ...está llegando a su casa a descansar... ...pues ya no podemos descansar... ...porque a cualquier hora nos llega... ...gas natural... ...a otra hora nos llega... ...los megaproyectos, las inmobiliarias... ...las cuadrillas de CFE... ...o sea, nos están... ...atacando por tantos lados pero aún así estamos tratando de organizarnos, eso es lo que eso es la ciudad del futuro, eso eh, que no es el futuro, el futuro ya lo construyeron Don Pedro, Javier, nuestros padres, ellos construyeron el futuro, yo vivo ahí porque ellos construyeron un futuro, no es, es mentira que ellos van a ser el futuro, el futuro lo estamos viviendo, porque ya nuestros padres y abuelos ya lo construyeron, gracias compañeros y bueno pues vamos a, a, a hacer una pequeña pausita musical y regresamos para que los compañeros nos cuenten específicamente de cuál es la situación que han estado viviendo si mal no recuerdo de un año para acá más o menos aproximadamente eh, con estas constructoras que han este, que han intervenido los manantiales de, de la zona de Pedregales ahora vamos a escuchar eh, Vamos a ver un videíto con una rolita de los compañeros de Copal que estuvieron apoyando durante el plantón, durante la barricada cultural de, en defensa del Chanty Olin hace aproximadamente un año. Vamos a verlo. Todos todo, para todos todo, porque esta lucha no solo es nuestra, dicen las aves ennobladas. La libertad del río está en la voluntad de los niños, en el canto del jilguero y del senzontle, del camino del venado. Para todos todo, para todos todo.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 eh, una pequeña reseña acerca de la historia de la colonia de, de los Pedregales de Santo Domingo eh, Un poco acerca de cómo, se fue, cómo fue su fundación, cómo fue su ocupación Y bueno, ahora vamos a pasar a, a que los compás nos cuenten un poco Acerca de en qué momento se percatan de esta gran fuga de agua Que está habiendo por parte de, de esta constructora de Quiero Casa eh, ¿Cómo se percatan, en qué momento y cómo hacen esta denuncia? ¿Qué respuesta obtienen de las autoridades y cómo proceden a la cancelación o a la suspensión de la obra? Bueno, nos enteramos porque cuando empieza la constructora a trabajar, nos dimos cuenta cuando el agua que ahí mana y ahí sale, se iba al, al drenaje ellos co conectaron varios varias mangueras eh, de 4 pulgadas como ocho más o menos y, y a la vista del público mandaban el agua en la drenaje o en la calle que corría ahí el, el, el agua y fue como pues nos dimos cuenta y bueno pues ya nos empezamos a organizarnos para recorrer a, lo, a la autoridad eh, ...a través de escrito, oficio y eso... ...el cual jamás ha sido este, contestada... ...porque bueno pues... ...no sabemos la razón pero... ...eso fue lo que se hizo... ...desde hace más o menos tres meses y medio... ...a mediado por ahí de, de enero de este año... ...y por eso bueno... ...fue la manera en que nos dimos cuenta... ...por tanta agua limpia... ...que se... Eh, eh, ...tiraba en la calle... Y al drenaje al, al, al mismo tiempo. Bueno, eh, inicialmente ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta, o sea, de la obra empezaron a. a este, eh, tenían el permiso para demoler una escuela, que eh, este, fue lo que compraron la escuela. Demolieron la escuela y sin permiso alguno demolieron hacia abajo. Entonces el permiso para demoler este el, el subsuelo es muy caro y a ellos este, pues, eh, es más caro que el de construir. Entonces ellos no les conviene y como ponen sus tapiales, sus bardas ahí y nadie se entera, pues ellos escarban y escarban. Las autoridades sí se enteran, pero sabemos que pues están en contubernio con ellos eh, y, y no lo sabemos explícitamente porque no los vemos, pero pero eh, estamos en el entendido de que si hacen algo, este, si, si yo estoy haciendo en mi casa, pues estoy poniendo un tabique, inmediatamente llegan y me clausuran. ¿Cómo es posible que en una hectárea de terreno no se den cuenta qué es lo que está pasando? entonces ellos pensaron que sacando el agua no iba a ningún, ningún problema y podían seguir escarbando pero el, el resultado es que es un venero muy importante es que surte no nada más a, a los pozos que están este eh, alrededor del pueblo eh, surte a, a este es, es, es un medio de, de vida para mucha gente adelante entonces este, por más que hemos hecho denuncias los compañeros de Santo Domingo de la Jusco fueron los primeros que se se percataron y empezaron a, a trabajar y ya ni siquiera lo de los reyes que es el, el lugar donde la afectan después se unió el pueblo de los reyes y después se une el pueblo de la canelaria para apoyar como dice el compañero anteriormente este es, este es algo histórico porque nunca nos habíamos unido para, para algo y nos estamos uniendo por el agua pues estamos en, en, en el entendido de que estos señores están haciendo las cosas de manera eh, deleznable que no les interesa el agua que les interesa nada más su proyecto y están pagándole a medio mundo con tal de, de tapar el ojo a macho pero es imposible tapar el, el sol con un dedo y este y es lo que pretenden hacer ellos nosotros ya nos dimos cuenta eh, a mediados de enero este, eh, empezamos a meter papeles y, y ninguno ha servido porque ellos no no ven entonces ya llevamos ocho, ocho asambleas ahí cerramos la calle y nos vimos en la necesidad de hacer el plantón en el plantón pues este, estamos tratando de subsistir y, y, y que las autoridades vean qué es lo que está pasando, curiosamente el día del plantón ese día llegaron a clausurar pero por medidas de seguridad ni siquiera ni siquiera los dejaron entrar a ellos como autoridad no los dejaron entrar entonces pues el, el dueño del terreno pues le importa un reverendo rábano lo que pase a la comunidad y y, y, y, y se pasa a la autoridad por por el arco del triunfo entonces estamos eh, nos, quedamos, nos vimos en la necesidad de hacer el plantón y es lo que nos ha resultado ahorita y pues estamos esperando, ya te tenemos una entrevista con este Patricia Mercado pero nos, nos fue impuesta por medio de 320 granaderos entonces este, nos fue acercar y, y afortunadamente pues no pasó nada pero pero por medio de intimidación quiere que vayamos a una plática entonces pues nada más fuimos a ofrecer pues, nuestra postura y nuestra postura es un diálogo abierto estamos abiertos a la postura, queremos que este, Miguel Ángel de Mancera vea el problema y que él lo resuelva pero pues hasta donde vemos no le interesa. Muchas gracias compañeros, y bueno, se, se une a, aquí a la, a la charla, a la entrevista, el compañero Andrés, que también es de allá de, de la colonia de Santo Domingo, ha vivido allá por un tiempo y también ha tenido una experiencia dentro de, dentro de la organización de resistencia, y pues también... Eh, como ustedes lo mencionan, que es muy importante, eh, la forma en la que esta, enfrentar esta problemática ha sido la que ha unido a las colonias. ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia organizativa que han tenido? ¿De qué forma se nace esta experiencia organizativa en la que viene a culminar, a culminar perdón, en la formación de la asamblea? Eh, pues sí, prácticamente esta asamblea general de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán nació de del enojo eh, no hubo un plan en sí eh, de repente eh, a fines de enero se abrieron mesas de trabajo con el delegado, Valentín Maldonado donde no nada más íbamos a tratar esa problemática, íbamos a tratar más como la de la ciudad del futuro, la de gas natural, la de CFE la del predio, pero de buenas a primeras, media hora antes de la de una de las mesas de trabajo que se iban a hacer, manda a la secretaria y nos dice que no, que no hay reunión, entonces pues están eh, ahí estábamos en la delegación Coyoacán y pues los vecinos que nos encontramos ahí pues dijimos pues tenemos que hacer algo, ya, se bur ya basta de que se burlan de nosotros y eso fue un día lunes y dijimos pues vamos el viernes. Vamos a plantarnos donde está la, la, la obra y vamos a, a mostrarle a todos, sacando las mangueras, de que es agua limpia. Entonces llegamos ese primer, fue el último viernes de enero de este año, y eh, afortunadamente mucha gente, muchos vecinos respondieron. Y a partir de ahí se formó la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán cada viernes nos reuníamos ahí para denunciar lo que estaba pasando eh, las autoridades en lugar de hacer caso a partir de ahí empezaron a ocultar lo que lo que ya todos habíamos visto como bien comentó don Pedro en, en, durante varios meses las mangueras estaban así a, a, a, solamente estaban tapadas con tablas cuando la asamblea general empieza a protestar lo que hacen es abrirles este túnel para conectar al directamente al drenaje es decir empiezan a hacer una serie de de cosas para que la gente no sepa pero tenemos fotografías tenemos videos, tenemos un montón de evidencias de lo que han hecho desde que la constructora hizo esa excavación que como comentó el compañero de la cual no tenía permiso eh, la asamblea general empezó a tomar forma poco a poco y una característica muy muy importante de esa asamblea general es que es soberana, que no pertenece ni depende de, ni, de ningún partido político ni de ningún personaje de la política, la asamblea soberana discute y toma acuerdos de manera libre cualquier persona, partido político que ha intentado montarse en la asamblea general los propios vecinos los hemos hecho a un lado. ¿Por qué? Porque ellos solo, solamente buscan su interés particular. Entonces la Asamblea General se ha mantenido firme y, y se toman las decisiones abiertamente entre todos. La Asamblea General fue la que decidió eh, realizar el plantón y la Asamblea General es la que lo sostiene. Eh, a pesar de que han intentado... ...querernos abrir mesas de diálogo con los que ellos consideran líderes... ...pues la Asamblea General ha sido clara, aquí no hay líderes... ...y esa es una preocupación que tiene Miguel Ángel Mancera, el gobierno... La, ...la propia inmobiliaria, porque no hay con quién negociar... ...no hay, porque todo lo que ellos quieran decir no lo tienen que decir a la Asamblea General... ...no lo tienen que decir a alguien en particular... ...y si lo hacen porque ya lo intentaron hacer... ...esas personas no tienen la representatividad de la Asamblea General... Y todo lo que acuerden con alguien que no sea la Asamblea General no tiene validez. El plantón y la Asamblea General va a seguir resistiendo. Y, y el plantón se llama así en defensa del agua en nuestro territorio. Porque eh, esto va más allá como le dijimos hace rato. no Son varios proyectos los que tienen. Aquí en particular con este predio del agua. Pero lo que significan las inmobiliarias es apropiarse del territorio. Por eso el plantón se llama así. El plantón en defensa del agua y de nuestro territorio. Así es como estamos trabajando la asamblea, tenemos comisiones de prensa, de enlace, de cocina, de acopio, de, de guardias, de todo lo que necesitamos para poder este eh, seguir adelante, porque no ha sido sencillo, no, este, bueno, pues aquí aprovechamos que agradecer aquí en en, la, en, en este espacio tan importante que el, el propio Chanteolini hizo una actividad allá y presentaron una obra que refleja la defensa del agua no solo a, ni, a nivel de una colonia sino a nivel eh, histórico eh, que tiene que ver con bueno con la obra de la de teatro de la abuela Grillo que nos explica que el agua no eh, pertenece a la madre tierra no pertenece a un gobierno a una colonia, es algo más grande todavía no entonces pues aprovechamos para agradecer que, que dentro de las actividades que se hacen en el plantón es eso no que nuestros vecinos nosotros mismos sepamos que este problema no nada más es ahí sino es en muchos lados y que hay mucha gente trabajando jóvenes, adultos, niños trabajando para que la madre tierra la podamos defender hace rato escuchamos a, a, a la compañerita que nos habló de la caravana y pues es igual, no o sé, sea, es, es la misma lucha eh, con, eh, con formas diferentes, pero que pues también abrazamos porque son, son luchas que nos hermanen. Claro que sí, claro que sí como venía puntualizando ahorita Gustavo, esta asamblea se da en base a la necesidad de, de las colonias, a, a la urgencia de que pues eh, se ven que se está tirando agua y pues hay eh, asambleas que se van dando en las que se ponen de acuerdo eh, el órgano máximo, el órgano rector de, de esta eh, organización es la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias y pues se toma claro la decisión de, de hacer el plantón en, en, en, en sí por, por los, el, la, los megaproyectos que se están haciendo en Santo Domingo, y, y otros ejemplos podríamos citar, ¿no? como Mixcuad, por ejemplo, que talaron 300 árboles para construir un segundo puente. Aquí en Chapultepec, el, el corredor cultural, que de cultural no tiene más que consumir, ¿verdad? Entonces, pues esta, estas asambleas que se vienen dando se dan, eh, se empiezan a, a generar eh, como una cohesión, una cohesión de barrios que no se había dado en, en algún momento, ¿verdad? y y pues, claro, la respuesta del gobierno con la secretaria de, de gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado, pues lo, lo que considera conveniente es enviarnos a los granaderos la noche que nos plantamos. Y al otro día, el viernes, ellos pues surgen, eh, eh, digo, eh, plantean un evento en el que sí pueden cerrar las calles, no pueden cerrar una de las avenidas principales. Aquí nos muestran ellos el, el despotismo y el nepotismo con el que pueden ellos... Eh, pues part, eh, pues actuar actuar en, en esta en esta gentrificación que se viene dando es este pues deleznable, como venía comentando el compañero el, la manera en cómo pues el gobierno manda a, a pues a, a los granaderos verdad eh, pues yo llevo 20 años viviendo ahí en Santo Domingo toda mi vida he rentado en Los Pedregales he vivido en diferentes calles de ahí me, me ha tocado pues ver como cómo la colonia en, en diferentes eh, situaciones pues no, no hay una, un despertar, eso sí cabe aclararlo, no, no hay un, una conciencia colectiva, yo creo que uno de los logros que se ha dado en esta en, en esta en estas organizaciones es pues difundir y, e informar a la gente, informar a la gente sobre lo que está pasando, porque pues como dice Doña Fili, el, el 10 de mayo, no el agua es vida ¿no? y pues hay que defender la vida, ¿no? este, pues hasta aquí mi participación. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros por compartirnos de su experiencia organizativa, y bueno, un poco para, para ir abriendo hacia el, hacia el bloque siguiente, eh, que es que es que esta Asamblea de Pueblos y Barrios de Los Pedregales está también eh, marchando junto con la campaña por la defensa de la Madre Tierra, de la cual también es parte el Chantiolin Y pues un poco nos gustaría que para abrir, abrir este tema, eh, que nos hablaran acerca de cuál es la importancia eh, ya ya habían tocado un poco el tema pero quizás profundizarlo un poco más ¿cuál es la importancia del venero de este de esta eh, manantial que se encuentra en esta zona de los pedergales no solamente para las colonias que se encuentran en este lugar sino para el resto de la ciudad? Bueno, estamos conscientes de que el agua se escasea en varias partes de la ciudad por ello nos duele el alma ver que se derrame al drenaje o a la calle millones y millones de litros por el cual ahí tenemos por ejemplo Iztapalapa que han venido padeciendo de agua durante muchos años y estos señores pues como ellos están bien ellos no les no les falta nada, tiene todo. Tiene el apoyo del gobierno, tiene la policía, tiene dinero y tiene pues todo. Mientras el pueblo, bueno, pues tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene que aguantar. Por ello, este, sí, sí nos preocupa y muchísimo de que el agua que se riega, que se tira, que se desperdicia, es para consumo humano el cual tenemos que defenderlo, hacer conciencia de que esa agua se debe de aprovechar de manera correcta a donde se necesite, a donde haga falta más y pues este eh, tenerlo, ahora sí que cuidarlo para las siguientes generaciones. Creo que esa es la, la situación porque como sabemos en varias partes los pozos, los manantiales, los ríos se secan. Y, y bueno, pues, por tanta tala, tala clandestina también, en los bosques, en nuestros bosques y pues los manantiales se van es, se van acabando. Y por ello hay que cuidar el agua, porque para para el futuro, pues, no no, no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad? Sí, eh, bueno, eh, a partir de que este calcularon la obra, ellos no pueden trabajar bombeando el agua entonces este se ha dado el caso de que el 75% del predio estamos hablando de una hectárea eh, se ha inundado eh, tiene 6 metros de profundidad ahorita el agua es, este, creció a, este, eh, um, está, está, eh, está saliendo el agua está brotando y, y estamos hablando de una capacidad de millones de litros este, que, que se desperdician y si bien esa agua no es potable, que ya sabemos que sí es potable, pero las autoridades pretenden decirnos que no es potable, pues puede haber una, una planta de tratamiento ahí y, y no sería muy costoso y sería muy benéfico para, para toda, la, para toda la, la zona. Muchas gracias. Entonces, con, con esta información acerca de la importancia del venero de agua que está siendo desperdiciada por esta constructora en Los Pedregales, eh, dejamos aquí un, como un inicio para que después de este corte hablemos acerca de la campaña por la defensa de la madre tierra y mientras vamos a hacer una pequeña pausita musical, vamos a ver un video de, de una rolita que se aventó la, la misanteña de Santa Cecilia durante la barricada cultural por la defensa del Chantiolin hace más o menos un año. Bueno, pues ya regresamos de este videíto de la misanteña de Santa Cecilia, eh, que siempre ha sido muy solidaria en los momentos de resistencia, que estuvieron apoyando mucho durante la barricada cultural del Chantiolín y pues les mandamos un, un saludo y un agradecimiento de corazón. Y pues bueno, ya regresamos eh, nuevamente con los compañeros de la Asamblea General de Pueblos y Barrios de los Pedregales para que nos cuenten un poco acerca de su adhesión a la campaña por la defensa de la Madre Tierra. Eh, esta campaña a la que también estamos adheridos nosotros como Chantiolin, que también se encuentran los compañeros de San Salvador Atenco, que han estado resistiendo a la construcción del aeropuerto, eh, también se encuentran los compañeros de San Francisco Xochicuautla Que han estado en resistencia Defendiendo su bosque eh, Ante la construcción de esta autopista toluca Naucalpan. Entonces, pues bueno, vamos con los compañeros Para que nos cuenten un poco acerca de qué se trata La campaña de la defensa de la Madre Tierra Y cómo es que deciden adherirse Bueno, la defensa De la Madre Tierra es Surge a razón de muchos despojos de tierras en, en todo el territorio mexicano. Como estamos viendo en estos momentos, las empresas transnacionales que llegan a México, pues vienen a, en, en busca de, de tierra, en busca de, de expropiar eh, tierras comunales, ejidales y, y propiedades también para sus empresas y despojando al, a los campesinos sus tierras, a los colómonos como ahorita nos está sucediendo aquí en Santo Domingo por ello nace esta lucha en defensa de la madre tierra y los pueblos, bueno que bueno que estamos a, haciendo conciencias nos estamos uniendo para defender lo que nos corre, corresponde como pueblos originarios como como este, pobladores pues de, las, de las distintas eh, regiones de este país, porque esto no solamente sucede aquí en la Ciudad de México, sino en todas partes, por donde quiera uno que camine, hay empresas, hay grandes compañías que compran a precio muy bajo las tierras y eh, despojan las los vecinos o los habitantes de un de una zona de un lugar o de un pueblo para ellos construir grandes empresas por eso nace esta lucha en defensa de la madre tierra sí eh, bueno en sí la la asamblea general eh, como tal eh, no está adherida a la campaña Lo, hay grupos eh, un, un grupo de Santo Domingo y de la colonia Jusco que fuimos invitados desde o sea, hace aproximadamente cinco meses, todavía no existía ni la asamblea general, eh, cuando no, nos dieron la información de lo que era esta campaña y fuimos este, asistiendo a las reuniones, al, este, participando en los grupos de discusión, grupos de trabajo y en el proceso de que se está gestando la campaña es cuando ocurre esta lucha de la asamblea general eh, de hecho cuando fue la el, el lanzamiento de la campaña el 10 de abril pasado eh, ya existía la asamblea general asistimos algunos compañeros al lanzamiento y hemos estado de cerca con ella eh, y vamos a seguir con ella ahora se está haciendo el trabajo de concientización el trabajo de, de información para que en algún momento la asamblea general pueda adherirse a la campaña que analizando viendo cómo es la lucha que estamos llevando a cabo pues tenemos muchos puntos en común por ejemplo que lo, lo, lo que en un primer momento nos interesó de, para participar en la campaña es que no es está fuera de los partidos políticos que son los pueblos, comunidades, indígenas, campesinas, colectivos, estudiantiles eh, colonos que de manera independiente nos hemos organizado para luchar contra el capitalismo que es el que está destruyendo a nuestra madre tierra hay que decirlo así el que lo está destruyendo no es un gobernante nada más es un sistema y, como, y ese sistema no nada más está eh, arrasando con nuestras comunidades indígenas, campesinas también lo está haciendo en la ciudad de repente hay quien piensa que el despojo nada más es en el campo, ¿no? El despojo también está en la ciudad y esto que contamos hace rato de la de la ciudad del futuro, de las inmobiliarias, de gas natural fenosa, son ejemplos claros, concretos, de que eh, también existe el despojo en la ciudad. Y, y, y a nosotros nos pareció muy importante participar porque principalmente en la Ciudad de México las luchas, están siendo cooptadas por partidos políticos y son luchas que tienen son usadas y nosotros dijimos a ver si todos los partidos políticos ya nos demostraron que lo único que les interesa es el negocio de la política porque es un negocio nada más pues nosotros no tenemos nada que hacer ahí a nosotros nos interesa nuestra historia, nuestra comunidad, nuestra cultura y una manera de defender ...en la Ciudad de México a la Madre Tierra... ...es participar dentro de esta campaña... ...de hecho este viernes... ...vamos a tener el, la presentación de la campaña nacional... ...en defensa de la Madre Tierra... ...ahí en el plantón de Avenidas Secas 215... ...donde el Chantiolín... ...este está... Va a, estar, ...va a ser parte de esta presentación... ...y otras organizaciones van a venir compañeros de... ...del Consejo de Ejidos... ...y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota de allá de Guerrero, compañeros de, eh, del pueblo indígena de San Francisco Magú en el Estado de México es, eh, los compañeros de la organización Francisco Villa de la Izquierda Independiente que es el, el, el grupo que quedó de, independiente de lo que se conocía antes como los Panchos Villa eh, y, y diversas organizaciones que vamos por el mismo camino de la lucha fuera de partidos políticos de la lucha independiente, de la lucha soberana, donde los pueblos podemos decidir. E es por eso que estamos en la campaña, porque creemos que es el camino para lograr enfrentar al capitalismo. Ya no nos creemos en estas historias de que el candidato, el partido, la promesa va a cambiar las cosas. Eso no. El único que va a poder cambiarlo es el pueblo. Y una, un cartel que está en, en, en el plantón dice eh, dice de manera muy clara, solo el pueblo organizado puede defender el agua, el territorio y la vida. Bueno, pues muchas gracias compañeros y, y nuevamente reiterarles la invitación eh, a, al plantón de Avenida Aztecas 215, que es en donde podemos llegar a apoyar principalmente con presencia y después también pues con, con, con aquellos apoyos materiales que se puedan entregar al plantón. Sabemos que siempre hace falta comida, no llevar quizás una despensa, llevar quizás un apoyo eh, en monetario, lo que ustedes estén en posibilidades y pues claro, el, la presencia es, es muy importante. no Entonces, pues eh, entonces este viernes es la, la presentación, ¿a partir de qué hora? a partir de las 6 de la tarde aquí en este plantón para que pues todos aquellos que gusten apoyar le caigan y bueno ahora vamos a hacer un, un enlace allá directamente hasta el plantón en donde se encuentra nuestro compañero Salvador y que va a platicar con los, con los compas que están allí ahorita Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica, pero enseguida trataremos de comunicarnos con el compañero Salvador para escuchar a los compañeros que están allá en el, en el plantón de Los Pedregales. Y bueno, pues eh, también queremos reiterarles eh, la invitación. Este fin de semana, este sábado 14 de mayo, aquí en el Chantiolín vamos a tener un evento, un pequeño, unas pequeñas jornadas, en defensa de, del territorio y contra el despojo, en donde también estarán acompañándonos nuestros compañeros de Pedregales, así como también los compas de San Salvador Atenco, también estarán los compañeros de San Pablo Tecalco y también estarán los compañeros de San Francisco Xochicuautla, platicándonos acerca de sus experiencias de resistencia, pero sobre todo, eh, la finalidad de este foro es que nos sentemos y que empecemos a dar propuestas eh, desde estas experiencias de resistencia y sobre las experiencias que se quieran sumar en este día que empecemos a dar eh, propuestas acerca de cómo podemos enfrentar esta situación de despojo, esta situación de resistencia, no solamente desde el campo sino también desde la ciudad eh, en donde el Chantiolin hemos entrado como... como integrantes de esta campaña por la defensa de la madre tierra al momento en el que nos encontramos en un territorio urbano al igual que los compañeros de Pedregales y que reclamamos el derecho a la ciudad y que reclamamos también el derecho a, una, a un espacio digno de, de recreación, de cultura, de educación al igual que los compañeros de Pedregales eh, que, que reclaman un espacio de vivienda pero también un espacio de recreación de la vida para sus familiares, un espacio donde donde se respete a la Madre Tierra y donde se intente construir un desarrollo que sea respetuoso y armonioso con la Madre Tierra y que pensemos sobre todo en esas generaciones futuras que necesitarán agua, que necesitarán suelo, que necesitarán alimentos, que necesitarán también educación, que necesitarán aprender de estas historias, ¿no? como ya los, lo relatan ustedes eh, en donde hacen el, ese recuento de mis padres, mis abuelos construyeron eso que tenemos ahora, pues ahora nos toca a nosotros ¿no? dar estas propuestas, dar esta batalla y pues eh, enfrentar ¿no? esta situación de, de despojo y de gentrificación que se está viviendo ahora en la Ciudad de México. Y, y bueno, pues eh, no sé si los compañeros nos, les gustaría darnos quizás unas palabras eh, adicionales acerca de cómo podemos apoyar su lucha, cómo podemos acercarnos al plantón y este y, y de ¿qué, qué es lo que viene. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos los compañeros de este lugar que nos dan el espacio para manifestar nuestro sentir, el cual igual hacemos una cordial invitación a toda la población que se una en esta lucha no solo de los pedregales sino de otras regiones, de otros lugares donde nuestros compañeros y hermanos están viviendo una situación igual de despojos por parte de los gobiernos municipales, estatales y federales que han pisoteado en grande manera la, la dignidad y, y, y el derecho de los pueblos. Por ello necesitamos no quitar el dedo del renglón en esta lucha, porque tenemos una gran misión para con nuestros nuestros hijos, nuestros nietos, que debemos dejarle un país libre y soberano para que ellos también puedan vivir con armonía en el mañana. Por ello es necesario que hagamos una gran lucha de, de este de este país de este gran pueblo de México donde necesitamos eh, conservar y defender la tierra el agua y la vida eso es lo que yo les hago este de manifiesto desde este desde este lugar bueno este nosotros necesitamos el apoyo de la gente eh, Afortunadamente lo tenemos eh, Y es lo que ha nutrido al grupo eh, La gente pasa Y en qué les puede ayudar Nos llevan comida, nos llevan naranjas Una fruta, una galleta Y esto ha reforzado nuestra experiencia Y la verdad pues este, eh, Pensamos en el grupo Que iba a ser por unos días el plantón Pero pues eh, se extendió y, y la gente nos está dando motivos Para quedarnos ahí Y ahí vamos a seguir sí este eh, agregándole a lo que comentan los compañeros es que al mismo tiempo que la solidaridad se ha mostrado no solamente de, de nuestros vecinos vecinas sino también de organizaciones dentro de la ciudad de México y fuera de ella eh, lo cual ha sido muy muy importante pero al mismo tiempo esto esto ha, ha significado una cosa el gobierno no quiere escuchar el gobierno está empecinado en mentir eh, la única declaración que han hecho fue a través de Patricia Mercado Secretaria de Gobierno del, de la Ciudad de México que dijo que ella ya tenía todos los estudios y que el agua de este venero es agua mala y que por lo tanto eh, el, el que tiran esta agua al drenaje no era malo que estaba bien eh, actualmente la obra está suspendida, pero no se ha logrado la, la, la cancelación. ¿Qué estamos pidiendo nosotros como Asamblea General? Y no vamos a quitar el dedo de renglón hasta que se cumplan estas dos demandas. Es, número uno, cancelación definitiva de la obra. Y número dos, expropiación total del predio por causa de utilidad pública. Eso qué significa? Que por el ecocidio, porque esto lo que han hecho con el agua ya es para considerarlo un ecocidio, todo ese daño que han hecho eh, lo tienen, tiene que haber responsables. Y, en, en un, y lo primero que tiene que pasar es que ellos ya no pueden tener posesión del predio. Ellos ya le hicieron un daño enorme a los a la población, a la Ciudad de México, y ese predio tiene que expropiarse. Y ahí hacerse un proyecto donde la comunidad participe, donde la comunidad decida que se Qué se puede hacer en este predio. Todo esto suena bien, pero si nosotros sí hemos prendido eh, pues los ojos, los focos rojos, porque si el gobierno está empecinado en imponernos una mentira, ¿es qué vamos a hacer? La organización va a continuar, pero qué, cómo le vamos a hacer para enfrentar esta mentira del gobierno. Eh, ya lo hicieron con los hermanos de Ayotzinapa nos quieren imponer una mentira histórica aquí en nosotros en Pedregales si nos permiten la comparación estamos vislumbrando que se nos quiere hacer una mentira histórica con respecto al agua que se encuentra en este predio y ahí hacemos un llamado a todas las organizaciones a nuestros vecinos de que estemos alertas porque lo que puede venir es toda un, una estrategia donde ellos, la inmobiliaria, gobierno, las diferentes dependencias que tienen respo responsabilidad con este problema, se unan y nos entreguen una mentira histórica. Una mentira que no les vamos a creer. Nuestros padres y abuelos han habitado esta zona desde hace más de 50 años. Ellos han vivido con esta agua. Han crecido con esta agua y no nos vengan ahora con sus mentiras de que esta agua no sirve. No les vamos a creer y vamos a seguir luchando a pesar de que nos quieran imponer una mentira. Eso lo queremos dejar bien claro. No nos vamos a creer sus mentiras porque sabemos que hacia eso va la estrategia del gobierno. Bueno, vamos, eh, muchas gracias a los compañeros, vamos ahora sí a hacer el enlace que tiene que tiene nuestro compañero Salvador allá desde el plantón de Los Pedregales. Están aquí los de, de enero, se ha avisado a las autoridades, de las autoridades debieron de haber visto ellos cancelar esta construcción. Sin embargo, no lo hicieron y pues nos vimos en la necesidad de estar aquí en, en el plantón. Luis, lo instalamos el, el 29 de, de abril y pues aquí permanecemos, hacemos un llamado a los compañeros que le lleguen a este plantón a apoyar porque el agua es este para todos, es la defensa del agua, defendiendo el agua, estamos defendiendo todo el territorio. Eh, pues aquí les invitamos, si no lo no hacemos nosotros como pueblo, nadie lo va a hacer. Eh, tenemos problemas con el agua y sin embargo la inmobiliaria tiene más de un año tirando el agua al drenaje, agua potable y pues estamos aquí en esa resistencia de defender el agua el territorio. Y bueno, es una batalla más, también estamos contra las altas tarifas de la energía eléctrica, contra la ciudad del futuro, y bueno, hoy nuestro grito es inmobiliarias, ¿no? Agua así. y muchas gracias, y los pedregales no se venden, se aman y se defienden, los pedregales no se venden, se aman y se defienden. Los pueblos no se venden, se aman y se defienden. Los pueblos no se venden, se aman y se defienden. Gracias compañeros por este enlace y enviamos un saludo a todo nuestro pueblo que está en resistencia. Gracias. Uh. ¡Inmobiliarias no! ¡Inmobiliarias no! Agua ah, pues, bien, no, si, ya, ya, no. Gracias, compañeros. Muchas gracias. <risa> Los bueno. Bueno, pues ahí escuchamos un poquito de las palabras de Doña fili que es una de las compañeras que pues conoce la historia de esta colonia y que ha estado al frente de la lucha, resistiendo a cada momento para defender el agua de los pedregales y como ella bien lo menciona, no solamente es esta lucha por el agua, sino por las condiciones en general de vida, por las altas tarifas de la luz eléctrica, por el derecho a la ciudad en general y pues muchas gracias a todos los compas que están resistiendo desde el plantón que sabemos que no es fácil, que sabemos que pues que lo, que lo hacen todo esto por, por amor a su comunidad. Entonces pues bueno, nos vamos a despedir ya, vamos a, a escuchar una invitación del compañero Andrés, eh, los compañeros y pues para, para despedirnos escuchamos a, a nuestra madrina de los pedregales para mí la verdad es Doña Fili un ejemplo de, de lucha ya una señora grande, una, nuestra abuelita Doña Fili, pues invitándolos a, a la danza que se va a hacer mañana mañana jueves allá en, en el venero que intentan secar y que pues ahí vamos a estar resistiendo sobre todo resistiendo a este despojo no solo de la tierra sino de nuestro lenguaje de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, jugando los eh, los medios de comunicación un papel predominante en, en la mente de la población, de la sociedad, puesto que nos quieren pues inculcar un modo de vida que no es el, el que pues nuestros abuelos nos heredaron, no, inclusive hasta hablar de, de una herencia alimentaria, desde la tortilla, el maíz, los frijoles pues toda todo una, una cultura milenaria que nos, que vamos a defender realmente, porque no vamos a permitir que nos despo, que nos despojen de, de nuestro de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra raíz, ¿verdad? Entonces mañana el evento La Danza se va a hacer a las 7 de la noche en el plantón, por si tienen tiempo de ir, estaremos por ahí eh, los compañeros de, de La Danza. Compañeros, eh, ¿tienen algún, algunas otras palabras que decir? ¿Alguna invitación? Ah, sí, por favor. Pues eh, como asamblea hemos tratado de generar formas de, de difusión, de informar a la comunidad. Pues eh, principalmente lo hacemos de voz en voz con nuestros vecinos, con volantes, con carteles. Pero hoy con, con la tecnología pues hay otras formas de hacerlo. Este programa de televisión por internet es una, una forma innovadora que, que aquí los hermanos del Chanteolín lo están haciendo. Y pues aprovechamos para los que estén lejos, eh, que puedan eh, que quieran tener más información o solidarizarse, pues la cuenta de, de la página de Facebook, Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Y en el Twitter el hashtag eh, Gato Plantón Aztecas 215. Que estemos apoyando en la difusión y en todo lo que va, eh, venga adela adelante en esta lucha. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de Pedregales, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y pues bueno, igualmente recordarles eh, las páginas de aquí del Chanty Olin también para que a través de estos medios nosotros estaremos dando también difusión a los eventos que, que se estén llevando a cabo allá en Los Pedregales que en la página de Facebook que estamos como Chanty Olin eh, algunas otras páginas de Facebook de los proyectos que están aquí en la casa es la página de La Ardilla Manca que es el, el espacio, el taller de gráfica tenemos también la página de Laboratorio Popular de Medios Libres, que es el espacio encargado de este programa. También, también tenemos la página de Urarte Chanti Olin, que es el espacio de medicina autogestiva. La página de Olin Company, que es el espacio de teatro. Entonces, pues les invitamos a que visiten todas estas páginas. Eh, la página del Chanti Olin, que es en donde se publican los eventos. Que nos acompañen este próximo sábado 14 de mayo al foro en contra del despojo en el, y por la defensa del territorio, que vengan y que pues nos sentemos, nos escuchemos y empecemos a construir alternativas para, para defendernos de, de todo este despojo. Y pues bueno, muchas gracias a los compañeros de Pedregales, aquí está nuestro apoyo y vamos a, a despedirnos con un videíto de nuestras compañeras de batallones femeninos que estuvieron apoyando también aquí en la barricada cultural de Chantyolín y pues muchas gracias, eh, saludos para todos y nos despedimos con la consigna de que los pedregales no se venden, se aman y se defienden. Invadiendo Por los muertes y valles cayendo Por discriminación Vamos viendo ¿Cómo sigues de pie, aquí a la vida Si te fallece la muerte En las guerreras de la vida la ¡Ja, ja! las guerreras de la vida ¡Ja, ja, ja! Acá ya tanto fría, desnuda y despedida La verdad que piden los sistemas que salida y día con día Aunque se sola, mirando el cielo Convinciendo consecuencias de perfectas en tu vida va al camino en tu destino va llegando a tiempo vivo ha, ha. Acogada los momentos que cayeron en tu cacho Va sofriendo, solo saliendo en la distancia No necesitas de calor, te fulmino tu exuberancia Y va yendo por los montes y valles cayendo Por discriminación va moviendo y desde que agitando a la vida, desde que y valle la muerte Estas guerreras de la vida, ja ja, esas guerreras de la vida, ja ja Toda esta pinche depresión esa que dices que no existe de castración contra mi esencia femenina me niegas mis derechos y mis obligaciones, te sientes el ganador en tu juego de pretensiones macho prepotente, ignoras lo que te aqueja crees saber que quiero y necesito en tu contexto, Falso todo eso me tomas por un objeto, cansada esta mocha de vivir en tu sistema esa misma idea se repite a cada instante, en nuestra cultura con la relación a las religiones, el lenguaje, la moda ¡Ja! y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser hermano, hermana, cambiemos de esa estructura, vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones, sin el patriarcado respetando la igualdad, contra la injusticia organizando la unidad, sin más violencia para mi hermano y hermana, luchemos contra eso que nos quiere callar y acabar. ¡Ja! por los montes y valles, cayendo por discriminación vamos viendo. Aquí santo a la vida sin desfallecer Esta es la mujer, esta es la mujer, esta es la mujer, la mujer, la mujer y yes. él. es la mujer, esta es la mujer, esa es, es la, es la más fuerte. Mujer. Mujer. ¡Ah! Yeah. divina! ¡Belleza y Y que, que combina, luz de luna! ¡Que eres y apertura, locura! Para tus miedos, para tu enfermedad, la cura. En procura, cuidando! Hijos y nietos venciendo siniestos. retos Un ciclo de difamas, de, onda, putos, de discriminación y muchos besos Vas caminando firme, a traicionar la tierra y venderla Las verdes sola en la carrera Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras Tras la derrota, te recupera Estás despierta, vas caminando a paso firme y alerta, alerta Alerta, alerta La sociedad quiere venderla Alerta, alerta, alerta. El y se fomenta Alerta, alerta. Yeah. El mundo no está a la venta, ni las mujeres tampoco estamos a la yeah, venta. Yeah, yeah, ¿eh? yeah, yeah, yeah, yeah.